El comentario se limita a las tres minutos y un reloj aparecerá eh, para que la el público vea. Ya que todos los comentarios se escuchen, vamos a reproducir los comentarios públicos. Si, si mandaron un correo electrónico, un mensaje de voz. Por la agenda del día de hoy, cuando el el jefe pide un el comentario público y un intérprete estará listo para ayudar. Las personas quienes necesitan apoyo del intérprete se, se tendrán tiempo extra, según el banner. El Por favor de, levantar, de escuchar y fijarse en el hombre. Este icono puede parecer como un uh, clobo, icono de, de que aparece un club que dice ES para poder uh, escuchar en español. Sí, muchas gracias. Vamos a continuar el artículo 2 en noticias. ¿Alguien del subcomité quiere com compartir algo? ¿No icono? Vamos a pasar al artículo 3, la aprobación de las actas informales. ¿Tienen enmendamientos o correcciones del 20 de abril? ¿Tenemos comentario público o correcciones? No tenemos comentarios públicos. Los, se aprueban los actos informales. Número cuatro, este es un tiempo donde el público puede hablar con este comité sobre artículos que no han dado. Cualquier tema que se trata de... Del, del comentario público, no tenemos comentarios públicos grabados, y no veo aquí nadie en la cámara. Vamos a continuar al artículo 5, tema 5, negocios nuevos. Tenemos unas noticias del jefe ejecutivo temporal, John Cregan. Buenos días, y miembros del ayuntamiento mantendré breve para llegar a la presentación. Dos cosas que quiero comentar el, sub, el subcomité. El primero es, es uh, la ley de la Asamblea 41 sobre uh, la supervisión de equipo militar que las agencias policías compran. En el sitio web de Santa Rosa, uh, la apuntamos uh, en nuestra página de Change for the Bell también. Y se refiere a tres cosas claves. El equipo militar, la ordenanza, la política de policía también que tenemos para el departamento de policía. Y un inventario que todo, todos los artículos que quedan dentro de esa categoría, todos los tres in, temas de información están disponibles en el sitio de web, pero también algo importante que creamos. Una dirección dedicado, si la gente tiene Preguntas sobre el AB41 en srcity.org y le mandamos un correo electrónico a eso, al personal involucrados con eso. Y vamos a preparar una presentación pública al 26, 26 de este año. Pueden revisar el documento um, y si tienen preguntas, comentarios, pueden mandarnos un correo en ab41 y ser parte de la conversación. Ahí lo pueden revisar en el sitio. ¿no? Solo quería estar seguro que todos uh, supieran de AppShop y una actualización breve sobre InResponse, nuestro equipo de apoyo. Y comentario: uh, Tuvimos una reunión esta semana pasada, o este mes pasado. Tuvimos, a, hubo muchas personas de la comunidad que antes participaron y la actualización es que para los primeros tres meses del mes, nuestro equipo, pues, uh, 487 llamadas que se enfocaban en consumo de drogas y, y desamparados. Y tuvimos contacto con 601 unos contactos. de un acuerdo verbal del condado que vamos a tener uh, dos clínicas técnicos del, uh, para el 15 de agosto, año ese Catholic Church uh, intentó de... Uh, para que el condado puede uh, comentar sobre... el uh, esa comisión, tendremos un segundo equipo. Y la meta es tenerlo antes del de año escolar de agosto de este año para estar involucrados con las escuelas locales y para que uh, ese equipo de in response pueda responder a las escuelas um, en comparación con un, un agente de policía acá. Esas son las dos noticias de la policía. Sí, gracias, Chief Green. ¿El subcomité tiene alguna preguntas de el jefe? No veo ninguno. Comentarios públicos. No, no tenemos comentarios públicos ah, grabados. No veo comentarios públicos en persona. Vamos a empezar el artículo cinco 5.2 El abogado de la abogada de la ciudad nos va a proveer. Una ordenanza de, de los perros fierros. El control de animales de, del condado de Sonoma va a comentar. Si servicios públicos y obras públicas también estarían listos para responder cualquier pregunta. Y vamos a pedir opiniones de la comunidad, del público, um, para, para ver cuáles cambios querrán o querrían de, de, de esta ordenanza. ¿Sería el señor Abel? Sí, buenos días. Miembros del ayuntamiento. Y otros miembros del ayuntamiento. Voy a comenzar esta presentación por darle, um, darles una resum, un resumen de, de la ordenanza de Perros Feroz para que se eso es el Código de, de Agricultura y de Alimentación, capítulo 9, que le da a las ciudades de cómo lidiar con uh, pues, perros peligrosos en la comunidad. Es especialmente al uh, Código 9, por una escalación. pero, Es una ley uh, que aplica a los uh, dueños que no pueden controlar a uh, los perros, sus propios perros. Estas leyes definen lo que es lo que sea. la definición. Uh, define qué es un perro uh, peligroso. Ya que tengan esa designación, proveen una provisión Modelo que la municipalidad puede seguir y también permitir a la ciudad adoptar un programa para el control de uh, perros viciosos y peligrosos, potencialmente peligrosos, que pueden comprobar parte de este capítulo. Para decirlo de una forma general, nuestra ordenanza está, parece bastante lo que el Código de Agricultura adoptó. Hay unos cambios menores y básicamente nuestra es una copia uh, casi exacta del, de la ley estatal. Bajo nuestro código, un perro vicioso. Es, es un perro, es un, sería un ataque que dañe, dañe, que lesiona gravemente o mata a un humano. Y, y la lesión grave tiene que ser algo más que uh, una, una lesión por la superficie, ¿verdad? Entonces, te, cuando consideramos esto, tenemos que saber cuáles son las lesiones. Una lesión grave sería donde... Sería una situación en donde las tendría que ser, uh, tendría que resultar en varias suturas o alguna cirugía cosmética para arreglarla. Además, bajo el código, un perro vicioso es un perro que anteriormente se definió como potencialmente peligroso. Después de esa designación, ese perro continuó ese comportamiento bajo el código de la ciudad. Un perro potencialmente peligroso ¿Sería, uh, sería un perro que muere, que es menos de grave. Sería una mordida que, si uh, quiebra la piel que entra en la piel, y, pero no necesita suturas ni puntos, además, eso también. Al nivel de un perro potencialmente peligroso, interesantemente, esta es una herida donde nuestro código es distinto que el código del, de ese departamento de, de, de, de agricultura. Solo se, no solo se necesita que un perro muera un otro mascota una vez para que sea un perro potencialmente peligroso. Uh, el código de estatal requiere que el, un, una mascota muerde a otra mascota uh, dos veces. Cuando un perro eh, no, está, no está en la propiedad por un periodo de 36 meses, si sí, hay reportes de dos individuos o más que tuvieron que tomar uh, dos uh, pues, acciones, eso también llegaría al nivel de potencialmente peligroso. Mientras anticipo que muchos enmendamientos probablemente se discutiría esta mañana, limité este diapositiva de un mayor enmendamiento mayor. En el, cada uno este de estos casos me junto con la víctima y solo puedo hablar de mi experiencia personal no eh, hemos tratado una víctima que se atacó un, por un medio de un perro donde expresaron dudas a mí que no pensaban que esa ordenanza llegaba a cubrir lo suficiente en un ataque de un mascota contra un humano todas las quejas que he recibido y retroalimentación eran de víctimas que perdieron un una mascota uh, por por culpa de un perro peligroso entonces pro, he, propo, he propuesto uh, darle permitirle al al abogado municipal uh, pedir una designación de vicioso en un perro que ataca a otros animales con este enmendamiento yo quiero proveerles con el enmendamiento comentado. Los mejoras beneficios serían si tuviera la discreción a uh, hablar, uh, con, uh, no, apuntar el título de, de un perro vicioso, a un perro que mata a otro perro, le puede dar servicios anim, de animales más Más discreción, más criterio decidir um, para poder apoderarse del perro en el interés de seguridad pública. Si un perro agresivo sale y mata a otro perro, aunque el los servicios del condado tiene la habilidad de apoderarse de ese perro después de una audiencia, yo no creo que uh, llegaría um, sufrir bajo de ese, ese problema. ¿No hay comentarios sobre lo, un perro peligroso cuando el perro en esa situación hipotética si el condado con mis uh, recomendaciones se apoderara de un perro que mató a otro perro y ese perro agresivo y el dueño uh, contrató a un abogado y ese abogado levantara un pedi un una, ah, un, una, un acta de, de devolver el perro al dueño antes de la audiencia, pues sería difícil pelearlo. Ese perro le, se devolvería de inmediato al dueño. Es difícil dis discutir. De, de, de potencialmente tener ese perro. Pero si sí, tuve la oportunidad de designarlo como un perro vicioso o brutal, en 70% de las casas ah, no se devuelve al, por esos perros no se devuelven a los dueños, que legítimamente podemos ah, mantenernos ese perro por en el interés de, de seguridad pública. Por tener ese título de, de, de designación de, de vicioso, no, no, probablemente no tendríamos que devolver el perro. Eso proveería a la ciudad, al abogado municipal con una herramienta de ejecución. Cuando he eh, cuando, he, cuando he hablado con los, las víctimas, quienes perdieron un perro. pues no hemos ya notado la, la tristeza que, que experimentaron por perder su mascota y aunque no pueden, no se puede volver su animal, querían alguna justicia para la pérdida de su perro. Si tengo la habilidad de designar a un perro a, como un animal vicioso o brutal, Sería más a, al nivel de la, de, de la pérdida de la víctima. Por medio de darme la autoridad de nombrar o designar un perro como vicioso, puede reducir ataques. en el futuro. Le voy a dar unos ejemplos, ¿verdad? En mi experiencia, con un perro agresivo, pero conoce que probablemente más que no, más que no, el juez va a otorgar mi pedida de designar ese perro como un animal vicioso. El dueño no quiere el estigma de ese dueño de un perro vicioso. Entonces, normalmente uh, entregan el perro a un santuario para animales o, o entregan el perro al condado. Y si ese perro se entrega al condado, ese ese perro jamás uh, estará suelto otra vez así y es un beneficio para la seguridad pública para todos. Además, cuando un animal es, está designado vicioso, ese dueño uh, se tiene que obtener una política de 500 mil dólares de seguro en el caso que el perro salga y le ataque a una persona y un víctima busca recompensa económica para, para eso. Y, y en el caso que ese dueño uh, no puede conseguir ese, esa política de seguro para su perro, tiene que entregar su perro. Es una ganancia en cuanto a la salud, seguridad pública. Porque ese perro no estará suelto otra vez. En, en mi experiencia, por mi experiencia, si mejoramos esta ordenanza o oh no, no va a... No va a disuadir a dueños de, de perros negligentes, ¿verdad? A esos perros que salen y, y provocan y, y atacan a personas, a otros animales, ni están conscientes de que tenemos ordenanzas contra los perros viciosos y no les importa. Y por eso los perros sueltan en un principio. No creo que, que los disuade pero no es decir que no hay muchas razones buenas para mejorar nuestra audiencia y la otra cuestión en, es que la disposición de un perro vicioso eh, queda bajo el criterio del juez y en mi experiencia en más que tres docenas hay de esos casos He notado que los jueces no quieren no, que no quieren someterlos a, a eutanasia a los perros a al... El, um, uh, los perros, excepto en los casos más uh, pe peores, donde les, uh, la amenaza a la seguridad pública es irrefutable. Pero en la mayoría de los casos de mi experiencia, hasta una recomendación, si recomiendo la, que lo sometan a, a eutanasia, el juez siempre busca forma de evitarlo. Si es posible. El punto es que si... Si fortalecemos la ordenanza y recomendamos uno a uh, esa designación viciosa y que sometan el perro de ordenancia al fin del día, la víctima y cualquier otro parte o vecino interesado, tal vez no reciban la justicia que desean, pero si sí, pero si no llevamos a cabo este enmendamiento y no y no, no uh, cambiamos esta designación de cuando un animal mata al otro animal a, a, la, a esa designación Vicioso, pues, no, no, no sería posible. Ah, pero ese es el fin, termi, el fin de mi parte. Vamos a presentarlo a nuestro gerente de operaciones, Ryan Woodall, y supervisor Kevin vendidos Buenos días. Gracias por... Uh, por tener este tiempo para permitirnos presentar nuestras responsabilidades en los límites de Santa Rosa. Pues nos uh, tratamos, uh, pues nos encargamos de todos los animales perdidos y control de rabia, rabia de todo el candado Y muchas de, de las cuestiones que notamos por control de rabia uh, va en mano a mano las ordenanzas de animales peligrosos porque es un animal que puede morder a una persona otro animal. También investigamos uh, casos de crueldad hacia los animales. Patrullamos todos los parques uh, municipales y lidiamos con per animales uh, que son molestias. Si, un, si el perro de un vecino ladra siempre no limpia después de nos limpia atrás de su perro. También somos el grupo que responde en contra de las emergencias y desastres por varios años y, y también atendemos, asistimos a varios eventos en la comunidad. Siempre queremos ser parte de la comunidad para avisarle a la gente que estamos presentes para ayudarles. Tenemos a uh, 28 uh, empleados y dos contratistas. Tenemos, tenemos cuatro técnicos de, animal, de salud de animales y medio. Los aspectos medi médicos, ¿verdad? Y, y las necesidades emocionales y de conducto tenemos seis asistentes de, de cuidado de, anim, de animales diez agentes de control de animales también con también te, tenemos dos a, a apoyantes administrativos Uno, yo soy un gerente de operaciones tenemos un veterinario de uh, contratistas que provee varios servicios. Si es uh, arreglar los perros, amputar uh, las, uh, las extremidades, uh, cualquier cosa que tiene que hacer para ayudarlos. También un consultor de redes sociales uh, en cuanto al bienestar de animales. Um, hoy en día las redes sociales es muy importante. Horas de operación de nosotros es de 9 de la mañana a las 5 y media de la, de la tarde de martes a sábado. Y nuestros agentes que viajan, trabajan de 8 a 4, domingo y sábado. Tenemos dos, dos agentes que están uh, de turno por la noche, una asignada a la ciudad y uno al área no incorporada del condado uh, pueden hablar por nuestra nuestra gente viven por todo el condado pueden nos pueden hablar de Sea Ranch y el, la gente puede vivir en Petaluma esa noche. Es difícil adherirnos a eso. En ciertos casos, pueden vivir dentro de los límites de la ciudad y pueden responder más rápido. Todos los requisitos potenciales. Sean. Nos aseguramos que um, los animales tienen que tener su licencia y estar vacunados. Y si hay recargo eh, para poder quedarse con, uh, para un animal potencialmente peligroso cuesta 148 y para animales viciosos cuesta 271 dólares. Y los tienen que mantener adentro de, de un área o un, un área segura, así o si sea, tienen hijos que dejan el portón abierto algo así. Sugerimos varias cosas para esas familias. Pueden poner como un resorte en el cordón para que se cierre. Solo hay mucha ecuación que probemos. Si el perro sí sale, tiene que tener un collar. Si probemos el collar. También hay un letrero en un lugar obvio hacia la calle pública. Ese, esos animales también tienen que recibir uh, sensores GPS y estar esterilizado antes de esterilizar. También si, si designan el alemán como un animal vicioso tienen que tener ese seguro médico de hasta 500 mil dólares y no pueden vivir en un área donde niños menores viven. Y les animo es potencialmente peligroso, solo reciben esa designación por tres años. Después de tres años, sí, se desaparece. Pero esa designación de animal vicioso, de animal vicioso es una designación por vida. Cuando un animal muerde a una persona o animal. Estas son las. Uh, lo, lo difícil de nuestra parte es investigar la historia del animal, si hemos uh, tenido contacto con eso, si hay quejas de vecinos. Pasamos mucho tiempo y varias horas para buscar la gente a tomar fotos de lesiones. Y ya que llegue a la mano de Atom, hay mucho tiempo a partir de ese momento que tenemos para trabajar con las víctimas y los propietarios. Y... Pues no importa qué clase. Podemos pasar mucho tiempo para ver si... Hay mucho tiempo pues, que tenemos que invertir en esa investigación. Esos animales eh, se pueden apoderar bajo el código de la ciudad. Hay ¿Los dueños de animales potencialmente peligrosos? Sí. cuando esa designación llega, uh, es algo voluntario por parte del dueño, uh, no llega a la mano de Adam, normalmente, o le pueden levantar una petición con el tribunal superior. Pero los dueños de los animales viciosos que no pueden, que no pueden cumplir con los requisitos que viene con un animal así tendríamos que apoderarnos de ese animal y someterlo a eutanasia. Pero si sí pueden uh, cumplir con todos esos requisitos. Ahora me había contado también que a veces llegamos a los cortes y, y no termina como esperamos. La mayoría del tiempo, en estos casos, el animal existe todo el tiempo. Hay tiempos donde varios casos ya pasan por más que un año en esto que custodia. Entonces, si buscan una declaración viciosa, no es el animal que podemos. Entonces, se si esfuerzan lo mejor para hacer lo que tiene que ser para hacer su, su estabilidad mental y sí es uh, difícil para los animales, es, una, es un lugar estresante de muchos aromas y animales que estresan a los animales muy frecuentemente. Como ya comenté, nuestra investigación, hay varias horas sin con... que se requieren. Un caso de Anthony Vaca donde el perro ya, ya ten, recibió la designación de peligroso y luego brincó y salió de un carro en movimiento y mató a un animal pequeño en, el, en la calle. Ese caso solo duró, pues duró más, que dos, más que 200 horas si gastamos. Y fuimos a varias audiencias y apelación tras apelación. Entonces, um, nos invertimos todo el tiempo que necesitamos en esos casos. Pero creo que eso sería todo para mí. Vamos a presentar Joaquín de Obras Públicas. Él entiende el contrato. Muy bien. Gracias, Efe, y miembros del ayuntamiento. De aquí para proveer un poco de historia y una revisión breve del contrato que la ciudad de Santa Rosa mantiene con el, con, con el Condado de Sonoma sobre la regulación de animales. En agosto de 2000, el Condado de San, Santa Rosa aprobó eso de la instrucción y la expansión de servicios de animales, pero también la regulación. Este término iba a durar 30 años. Eso en 2000. Todavía nos falta 7 8 años, bajo este acuerdo con el condado, para estos servicios de animales. Pues, unos puntos de este contrato. Santa Rosa espera el mismo nivel de servicio y utilización de capacidad que de, de el condado provee para um, sus animales del condado y albergues para animales. También esperamos uh, sobre el, el recargo de uh, aprobado por el, uh, el ayuntamiento. Unas preguntas es, um, ¿cuánto, ¿cuánto paga los um, servicios? La próxima demanda son dos millones de dólares cada año. El promedio uh, de estos cinco años pasados, ahí está el promedio. El costo es la expendiatura de operación uh, colocado. Equipo, reparos, arreglos, mantenimiento, inseguro. Y parte de, de las expendiaturas administrativas. El condado de Soloma. Estas serán licencias de, que provienen de la ciudad de Santa Rosa. Básicamente pagamos a, a las expendiaturas de operaciones basadas en la, en, la, en la cantidad de, de llamadas que, que se ori, er, originen en la ciudad. Podemos empezar de, de 35, 45 por ciento, 40 por ciento de esas llamadas proviene de, de la ciudad de Santa Rosa. Estas son las palabras directamente del contrato escrito en 2000. No ha cambiado mucho. El personal consiste de 28.5 empleados. Cualquier cambio de personal se comunica con la ciudad. Y Brian y su equipo se si ha hecho bien trabajo de actualizarnos con cualquier cambio que ha pasado. las clausuras o también um, horas de operaciones reducidas por COVID. Si se comunicaron bien. Pueden ver aquí también las horas de, serv las horas de servicio, rutinas. Cualquier cosa que no se considera rutina en el contrato. Uh, Pueden ver que las emergencias deberían recibir una respuesta más, no mayor que 45 minutos después. Pero otra pregunta es ¿cuáles son otras jurisdicciones, otros condados, ciudades que hacen en cuanto a los servicios animales? Hicimos un escaneo de California. Actualmente lo que tenemos es el condado provee esos servicios de animales. Dentro de Santa Rosa para nuestra jurisdicción. Otra oportunidad que vi es que algunas de las jurisdicciones sí tienen un compañerismo como la ciudad de Pedruma, tiene contratos con No Pay Services, un proveedor de servicios para animales sin fines de lucro, y otro que es otra opción es. Um, una autoridad de, de autoridad una autoridad de poderes juntados donde varias jurisdicciones o condenadas pueden trabajar juntos para proveer los servicios de animales para cualquier otra jurisdicción que estaría dispuesto a trabajar con eso un beneficio de eso es que sí da la jurisdicción más uh, administración de la política pero era un modelo que casi nunca se utiliza. Otra opción es un programa por parte de la ciudad. El ciudad puede instituir su propio programa de servicios. Y es otro animal, claro, que se puede considerar. En cuanto a ese acuerdo, faltan ocho años, más o menos, si la ciudad decidiera que quiere pasar por esta vía, proveer un programa por la ciudad, sí está declarado en el contrato que tenemos que permitir un mínimo de cinco años al condado que vamos a explorarlo. Entonces, lo más pronto que podríamos llevarlo a cabo es cinco años del aviso al condado. Esos fueron todos los modelos en California que noté. Por darles la opción. Yo creo que eso concluye mi presentación también. ¿Preguntas si ¿sí tienen? Gracias a todos quienes presentaron el día de hoy. Puedo recibir preguntas del subcomité. ¿Miembros Hotel ¿Rogers? No tengo preguntas si sí, tengo algunas preguntas Este se trata del parte del contrato yo creo que está bien uh, presentado lo que quiere la el abogado pero quiero saber si hay provisiones en la ciudad que él tiene con el condado sobre uh, un tiempo de, de respuesta como el máximo que quería que, ten, que tendrían interés no hay en el acuerdo actual no hay nada que indique algún tiempo de responder a las emergencias máximas. es flexible hablar de del contrato o tal vez eso se trata de lo que harán. Pero si el ayuntamiento cambiara nuestra ordenanza, el condado tendría que ejecutar bajo ese, ese acuerdo. Hay oportunidad de hacer cambios, pero no, no, no, no terminar, no, no cambiar de contrato, pero solo ajustarlo un poco. Yo creo que sí, pero Tendríamos que presentar al condado. Tendría que estar de acuerdo. Yo creo que esas son conversaciones que podríamos tener y explorar. Ahora podemos permitir comentario público. Si aquí están presentes, por favor de acercarse al podio y presentarse si desean hacerlo. Tendrán tres minutos y nuestra secretaria puede presentar un reloj. Tenemos que proteger todos los animales. Tenemos que cambiar procedimientos. Seguramente no tienen facilitar lo que las víctimas agarren tratas. Pueden presentar eh, preju prejuicio y donde los perros peligrosos viven, residen, no es peligroso y no alerta a las personas que pasan. En esos perros, una persona tenía que estar parado en la, par en la puerta para ver los avisos. Cualquier aviso que tiene que hacer para el código, para reconocer otros animales domésticos, sería buen servicio a la ciudad. Acuérdense que tener un perro es un privilegio y una responsabilidad, una responsabilidad que incluye mantener todos los miembros de la, seguridad, de la comunidad seguro. Gracias, señor. Bueno, gracias. Soy Alan Valle. nuestro animal Bell, el primer animal matado el 18 de febrero. Y tengo que uh, estar de acuerdo con lo que dijo Matt. Y recibieron ustedes muchos comentarios escritos en los meses después, después uh, del evento. Aprendí mucho el día de hoy, de la presentación, de la parte del abogado y el condado, pero que no estaba consciente de eso. Son muchas regulaciones complejos ¿verdad? Estoy de acuerdo con todos, que tiene que ser más amplio. Unas cuestiones, más allá de la designación de viciosos, es la pregunta sobre, ¿hay su, uh, personal suficiente? Duraron una hora y media, casi una hora y media, que una, con la gente de control llegara a a Santa Rosa durante operaciones de... Entonces, bien, había comentado que hay muchos puestos de animales. de los retinantes del control de animales por todas las ciudades y el condado son que están tentes. Entonces, los agentes de control tienen un, una guía para implementarlo. Y eso pasa durante situaciones muy dramáticas, como vimos nosotros. Y quiero asegurarme que los agentes y todos involucrados saben lo que anda pasando. Creo que Adam Abel entiende más o menos lo que tiene que hacer y nos daría mucha flexibilidad en cuanto a poder um, pues, cambiar esa designación a animales peligrosos, una pregunta sería si cada abogado de la ciudad tendría una perspectiva igual, saber pues qué se necesitaría hacer en ese caso. Creo que tengo que aprender, pero si les quiero animar. Nadie más tiene que pasar por esto otra vez. Esta situación muy traumática, traumante ver que mi animal se decapitara. Luego el perro entró en mi casa. Es algo que es difícil y mi esposa no quiere vivirlo nuevamente, por eso no vino. Agradecemos todo lo que podían hacer para ejecutarlo bien. ¿Alguien más? presente quiere hacer comentarios señora secretaria tenemos grabas, comentarios grabados no tenemos comentarios grabados lamentablemente por el acta de brand no pueden hacer dos comentarios públicos del mismo individuo si quiere Compartir sus dudas uh, con ot otro miembro de público. Uh, ese depende de secretaria. Típicamente no podemos, por ley estatal, permitir un comentario, más que un comentario público de cada persona. Si quiere pedirle a otra persona que lo diga por usted, me gustaría escucharlo. Vale, soy... ¿Me, me, me... Sí, gracias. La pregunta es si ¿sí Brian Whipplefield siente que tiene lo suficiente personal. Y si las ordenanzas son consistentes por todas las jurisdicciones. Otro gracias. Y lo siento por... En las, por las reglas, pero lo que está seguro que entiendo bien si el personal tiene suficientes empleados y si las órdenes son consistentes por todas las jurisdicciones. Gracias. Con eso vamos a cerrar el comentario público y preguntarle al personal, responder a las preguntas. La primera pregunta es de me señor Whipple. ¿Qué es su percepción del personal? Y siente que su departamento tiene lo suficiente personal. Puedo decir que en 2013, cuando vine al condado Sonoma y empecé, nos daba 13 agentes en el momento. Ahora, a nuestros agentes, bajó hasta 10. Entonces, para cubrir la subdivisión que tenemos, 24 horas al día. Personalmente sí, sí creo que necesitamos más agentes para poder responder a las necesidades de la, comun de la comunidad. ¿Y eso se ha cambiado? Ese cambio de... horas de... De después no. Pues... No, después de horas. Eh, El número de agentes... No cambia lo de la noche, ¿verdad? ¿Y ¿Sí si le explico las horas de respuesta? Um, Durante las horas de, de oficina, de negocio. Sí. Si alguien se lesiona o si está de vacaciones o enfermos, los números bajan aún más. Entonces, sí provee un desafío poder estar o llegar al sitio tan rápido como posible. Pero dentro de los límites de la ciudad, claro que tenemos a uh, dos agentes asignados. Aunque hay cambios, siempre hay dos agentes en la ciudad. Gracias por esa respuesta. Y la segunda pregunta. Esas ordenanzas por las nuevas jurisdicciones y el condado Sonoma son uniformes o no? sí varían en las áreas inco no incorporadas. Son muy similares, pero hay algunas diferencias uh, entre las ordenanzas. ¿Algo notable? No, no tanto. Quiero decir que algunas palabras serían un poco distintas, ¿verdad? Una cosa importante es para la sesión de Nussen. Donde se requiere tres quejas de vecinos en un área, alrededor de un área, para poder continuar con una queja de molestia uh, en la ciudad. Pero en el, en el condado solo necesitamos dos quejas de vecinos. Y ese es consistente con el código del, del Código del Departamento de Agricultura, es, indica dos o tres tal vez que vendes tiene me mejor respuesta no hay nada en cuanto al código en cuanto a las molestias públicas es bajo el, el código penal de California es muy diferente del código uh, ciudad, de ciudad hasta el código estatal no tengo más preguntas en este momento yo creo que lo que queremos decir es que vamos a pasarlo al subcomité. Si tienen preguntas sobre recomendaciones, de qué deberíamos hacer. Y voy bueno, a darle gracias a todos que vinieron el día de hoy. Y gracias por las experiencias difíciles que tuvieron. Sí, es mi recomendación personal que, le presentemos al ayuntamiento con la recomendación del abogado. Que cambiamos al, discre al discre criterio del bufete de la la del abogado municipal, puede intentar de designar un animal como vicioso por un ataque así. Y me tengo interés saber, los miembros del comité, si tenemos que hablar de la de cuántas veces un animal tiene que atacar una persona o un animal para tal vez reducirlo a una vez nada más si es un ataque vicioso contra un animal o una persona no se requiere que el abogado busque eso pero para que tengan otra herramienta para mantenernos y nos a los mascotas a las salvos pero miembro señores sí gracias Agradezco todas las presentaciones el día de hoy, fue muy informativo. Yo apoyo el lamentamiento para fortalecer la ordenanza que se describió en el diapositivo 6. Lo más pronto que podamos hacerlo, mejor para todos. También me siento cómodo mantener nuestra, la misma relación con la ciudad que contrata con los servicios de animales del de condado de Sonoma. Yo creo, dos quejas. Um, me siento mejor con eso que los tres que se necesitan actualmente, pero quiero saber cómo afecta a las operaciones. ¿Embro Rogers. Gracias. Bueno, sí tenía algunas preguntas. Y las FTE que se coloca, se cambia de 2013 a ahora. Es por eso que el número bajó, o es porque no pueden encontrar en uh, pers uh, Hubo reducciones por cuestiones de presupuesto. Gracias. También quería saber, y lo siento por esta curiosidad, pero cuando hay una investigación y hay un animal que se queda por un, por un año, ¿Quién es responsable económicamente para ese animal que se queda en su lugar por un año? ¿Le cobramos al dueño o quién es responsable para los alimentos y cuidados y todo eso? Cualquier animal que es bajo nuestra credo. Nos no vamos, no vamos a proveer todo lo básico. cuando necesita mucho tiempo que, que los casos se lleven a cabo, caso, a veces sí pedimos resarcimiento res y mandamos uh, recibos al dueño, pero tal vez de 5 a 10 veces si recibimos el dinero, porque esos recibos pues, se pueden aumentar uh, bastante y si el animal después de esa espera de un año. Uh, se desig designa como un animal vicioso y tienen que someterlo a un no hay, pues no hay seg no hay seguro que nos paguen. Quiero tomar el tiempo antes de dar mi respuesta. Solo quería tomar el momento que para el, cualquier persona que ha perdido a uh, unas mascotas. Y yo sé que mascotas pueden ser parte de la familia y lo siento muchísimo por su pérdida y por lo que ha pasado. Eso nunca debería pasar y lo siento que tuvieron que pasar por eso. Y para las personas aquí en la, la cámara, lo siento que su esposa no pudo venir por el trauma que, que, que aguantó por lo que pasó. Para todas, para las personas quienes escuchan, lo siento mucho por lo que han pasado. Si he visto algo parecido, es muy espantoso cuando no tiene control, porque los animales tienen instintos, no pueden detenerlos y lo siento muchísimo. Pero también sí recomiendo que lo presentemos al ayuntamiento completo como este enmendamiento propuesto como una de la ordenanza tenemos que darle al abogado municipal un poco de discreción criterio de cómo avanzar para mantener nuestra comunidad seguro y para mí esto se trata de, de la seguridad gracias integrante miembro rogers miembro Sutton. sí gracias se me olvidó olvidado preguntar para tienen uh, personal bilingüe. Sí, todos los personas uh, en administrativos son uh, uh, son bilingües, pero las, uh, para los agentes es difícil. Pero tienen lo básico para comunicación. Puede ser un poco básico. Sí, las personas ahí afuera que responden a estas llamadas, ¿ahorita? porque mucha de nuestra población uh, habla otro idioma. Solo uh, quiero saber cómo pueden responder esas preguntas. Tenemos dos opciones. Hay un servicio de traducción que un agente puede hablar ahí. ¿eh? A veces hablan a nuestra uh, con, oficina. Creo que algo sería útil para el futuro, para el señor Henowitz y el señor Whipple que pueden considerar es, mientras continuamos a uh, este enmendamiento de 2030, empezar a hablar, a hablar de un uh, tiempo de límite, un límite, tiempo de límite de respuesta máximo, tiempo de límite máximo de respuestas para que para podamos tener esa cobertura. Uh, me gusta que tenemos miembros de personal mínimos durante el día, pero estas cosas pasan por la noche a veces y quiero agradecerle al personal por su, su presentación útil y por toda la participación, especialmente los abogados. Hicieron, uh, con la Ciudad de Santa Rosa y agradecerlos a la Ciudad de Santa Rosa para participar en un proceso que probablemente va a pasar a eh, resultar en mejoras por ustedes, para ustedes y uh, por todos los miembros de la ciudad. O sea, vamos a pasar al, al tema 6, temas de un futuro. ¿Alguien del subcomité quiere, um, quiere ver algún tema en un futuro para este comité? Miembros del público o comentarios públicos sobre el tema 6. No tenemos comentarios públicos. Creo. Vamos a levantar la sesión desde este su subcomité de Seguridad Pública. Gracias por su tiempo.